Hola, soy Patricia Chacón Calderón de LITMU, Corporación Social y Cultural eh, y Educacional LITMU Bueno, respecto a lo que es el liderazgo comunitario lo más difícil es eh, salir del liderazgo autoritario y trabajar en un liderazgo democrático, complicado salir también de los hábitos culturales de... Que se trabaja mucho los sectores eh, poblacionales de los liderazgos a partir de, la, de los comentarios y de las murmuraciones. Eh, romper con ciertos hábitos culturales en términos borderianos Esas cosas que hay que empezar a trabajar. Eh, falta formación, falta formación de líderes. Falta seriedad en la formación, que no sea solamente un liderazgo para ganar proyectos, sino que para ejercer efectivamente un trabajo social comunitario eh, a nivel de los sectores poblacionales en nuestra región. Eso, nos vemos.